Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como sabes, finaliza un mes y comienza uno nuevo. Tengo la costumbre de dar las gracias al mes saliente, dar la bienvenida al mes entrante, y bueno, puedes hacer una pequeña meditación en honor a esto. Este, al igual aquí en México y creo que mundialmente, pero la verdad no estoy seguro. El 30 de abril se festeja el Día del Niño. Entonces, bueno, si quieres honrar un poquito al niño interno en ti, lo puedes hacer. Y bueno, comencemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, haz lo mismo. No hay una respuesta equivocada. Y bueno, este, Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y pues igual darle la bienvenida a quienes se suscriban a este canal. Chistosamente hemos quedado detenidos en 13.800 suscriptores desde yo creo ya un año, y de ahí no subimos ni pasamos este, extrañamente, como que ya ahí se quedó el asunto. Y esto es las redes sociales, la verdad cada vez se está volviendo un poco más complejo, hace unas dos o tres semanas tuve que llenar ahí un formulario de YouTube, de los impuestos y de Estados Unidos, y este, bueno, pues yo me pongo ahí siempre nervioso cuando son cosas de autoridades y más fiscales este, y bueno pues yo en realidad si ves no cobro por las lecturas hay muchos que pues cobran el seguimiento ¿no? este cobran mensualmente, cobran por consulta este, y bueno pues ahí es donde tienen realmente las, las fuertes ganancias pero, este, bueno, pues yo lo que pretendo es darle difusión a estos videos y no estar viviendo de esto, que tal vez lo debería de considerar como fuente de ingresos, porque lo de la pintura no avanza tan rápido como yo quisiera, pero bueno, hay que ser pacientes. Este, aquí están las cartas de la sanación con ángeles de turning Virtue. Y bueno como ves ya tengo mi cámara normal, todavía no he conseguido el acumulador adecuado Pero la cargué antes de hacer el video Entonces no deberíamos de tener algún problema Y bueno, te comento, también, está haciendo muchísimo calor donde me encuentro, aquí en México Y esto va a ser desgraciadamente así, todavía puede ser un mes más hasta que empiece la época de lluvia, entonces llueve unos 3-4 días y hace más calor todavía, ¿no? Luego este deja de llover y luego ya empieza a llover bien como una. ya a diario, ¿no? Pero esto normalmente es por junio, si sí, es que nos va bien. En un año se retrasó hasta julio. Pero ni modo, así como todas las cosas. Este. En la vida, este también está viendo las noticias por internet. No me gusta hablar de política, pero lo voy a hacer ligeramente. No estoy nada de acuerdo con las cosas que están pasando en México. La verdad estoy totalmente desilusionado de muchas cosas que han pasado. Todo pinta para que vayamos a una autocracia y este y bueno pues ni modo este a lo que quiero llegar es que como el clima este, y las altas temperaturas las cosas así son y pues no puedo cambiar nada puedo tal vez meterme en Facebook protestar hacer mi comentario pero hasta ahí nada más me sirve a mí no este para desquitarme porque al fin y al cabo van a hacer lo que ellos quieran este y pues igual con el con el clima entonces, pues a lo que quiero llegar es pues la, la mayor, no la mayor este, sabiduría, pero una de las mejores lecciones que he aprendido es saber adaptarse a las situaciones. Igual con lo de la pandemia, ¿no? este Si lo comparo México-Alemania, en Alemania la gente se está quejando porque llevan encerrados ahorita dos o tres meses. Yo ya voy, pues, para... 13 meses y medio, ¿no? Y este, y bueno, lo permite mi trabajo, gracias a Dios, pero pues no hay comparación, ¿no? Y bueno, ya este, mis derechos humanos y la libertad de movimiento y bla, bla. Entonces yo creo que la verdad si hay una situación que no puedes cambiar, ¿no? Que es un hecho, como la pandemia o como las cosas que están pasando políticamente o el clima. Pues lo mejor es adaptarse. Este, te podrás desfogar, como yo lo estoy haciendo ahorita, tal vez en, en el video, pero hasta ahí. Y de ahí es decir, bueno, ok, no lo puedo cambiar, y es como una de reglas, perdón, de Alcohólicos Anónimos, este, que yo la verdad, este, no me la sé bien, porque, gracias a Dios, no lo soy. Pero alguna vez la escuché, este, algo así como que, Dios, si no puedo cambiar las cosas, este, pues eh, dame paciencia no y si puedo cambiarlas dame la sabiduría para saber cómo cambiarlas para bien una cosa así entonces eso es a lo que quiero llegar no el saber adaptarnos a las situaciones para estar en paz estar en tranquilidad y en bienestar muy bien igual como lo que pasó la semana pasada no con la cámara pues no estaba funcionando pues como improviso qué hago ah, pues de esta manera este, de hecho esta semana este, bueno en esta ocasión pues voy a abrir los comentarios que siempre son bienvenidos y este, bueno pues empezamos con la lectura de esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente entusiasmo entusiasmo miren por fin nos toca una carta algo positiva <coughs> y dice What are, what I, oh, perdón, whatever I am most passionate about is the direction I follow. Lo que más me apasiona en la vida es la dirección en la que me dirijo, o en la dirección que sigo. ¿no? Bueno, pues aquí está la maternidad. Entonces miren, este, justo con lo de la pintura, este. Porque veo que, que es un mercado sumamente difícil Y pues se necesita también un factor de suerte ¿no? Que haya una galería que diga Este artista me interesa, este lo quiero representar Hay muchísima gente que se cuelga del mercado del arte Y lo explota Que yo la verdad no sabía que había eso A esa desmedida ¿no? y, este, y las condiciones son pésimas pero bueno, debe de haber un momento donde pues se llegue a avanzar ¿no? y tuve una discusión bueno, de hecho fue como entrevista con eh, una de las personas más importantes en el arte que no voy a mencionar su nombre, pero es de hecho un coleccionista billonario este, pero conociendo también el arte este, pues me dio algunos tips ¿qué, es, qué se puede hacer, qué no se puede hacer qué estoy haciendo mal, qué debo hacer de cambiar, etcétera, ¿no? Y bueno, yo totalmente agradecido a esta persona porque la verdad pues en una hora me brindó años de experiencia y bueno, entonces me entusiasmó nuevamente y al fin y al cabo yo soy de la idea que si estás haciendo lo adecuado, lo que está pensado para ti, este, entonces el universo te va a soportar, te va a ayudar, ¿no? ...y pues a veces nos impacientamos... ...y pues vemos que ya... ...se nos está acabando el dinero... ...y los ahorros y... ...¿no? Y ahora de qué voy a vivir... ...y entonces bueno... Este, ...el cómo y el cuándo... ...se lo dejamos a los ángeles... ...este... ...a lo que voy es... ...no pierdo la fe... ...yo pienso que se van a abrir los caminos... ...en este año... ...este... ...y bueno poco a poco esto se va a ir dando... ...¿no? ...en mi caso... ...pero estoy hablando en forma también genérica... Este, cuánta gente pues, está en una situación similar ¿no? de, igual por decir algo con las vacunas como se ha retrasado mundialmente la repartición de las vacunas y ha sido realmente decepcionante este, toda esta situación del covax ¿no? este bueno pues no perdamos el entusiasmo ¿no? por lo que nos apasiona y pues ya llegarán tiempos mejores al fin y al cabo no. Ya habrá momentos, ahora de manera personal, donde podré salir de México, exponer fuera de México, etc. Entonces, bueno, pues, ahora sí que cada quien sabrá en qué aplicarlo en su vida. Pero nos están pidiendo no perder nuestro entusiasmo y seguir apasionados por lo que nos mueve, lo que nos encanta en la vida. ¿no? Muy bien. Pero el día el lunes y martes la carta dice, almas gemelas es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor incondicional y dice: Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Entonces, bueno, este como decía, como ejemplo, digo, en mi caso ahorita no es, pero esta persona que me apoyó a través de esta conferencia que tuvimos en Zoom de una hora y media y dándome consejos acerca del arte <coughs> perdón, pues la verdad lo vi como como alma gemela en el sentido <coughs> de que me apoyó extraordinariamente ¿no? un gesto de amabilidad, de generosidad es una persona que fue abogado y cuando fue abogado cobraba 900 dólares la hora entonces, bueno, al fin y al cabo me regaló 1500 dólares, ¿no? Este, y pues eso se lo agradecía al universo, así como que, bueno, wow, gracias universo por haberme brindado esta oportunidad de ver desde el punto de vista mercantil este, lo que es mi profesión, ¿no? Entonces, ese apoyo, esa amistad, en este caso, este, pues se agradece. Entonces, eso es, eso es a lo que voy acá con Alma Gemela, no lo tomes tal vez tan literal, ¿no? Desde el punto de vista romántico de Hollywood, de este es el amor único y verdadero, sino eh, de un apoyo, puede ser también de amistades, ¿no? Este, y eh, los mensajes angelicales se repiten también. A mí ese día de la entrevista me llegaron dos veces el mismo mensaje de dos fuentes muy diferentes. Y fue muy claro, ¿no? Digo, ya la primera me llamó la atención, pero pues me tocó otro y dices, mira, qué chistoso que de dos fuentes muy diferentes me llegue exactamente el mismo mensaje. Entonces ahí es donde la amistad hacia los ángeles, ¿no? La agradezco y digo, gracias angelitos que a través de estos seres humanos me hayan llegado a hacer saber esto. Entonces esto es a lo que... Me refiero con, con almas gemelas donde hay esta sincronía, esta comunicación. Y puede ser que sea como en este caso con los ángeles, pero que haya sido a través de seres humanos. ¿no? Entonces abre tu corazón, abre tu mente a recibir este apoyo, esta ayuda, esta comunicación que de alguna manera se va a dar estos días lunes y martes bueno, para el miércoles y el jueves la carta dice naturaleza que seguido ha salido también esta carta de la naturaleza y es el arcángel Ariel y dice regocíjate en la naturaleza retoma energía e inspiración somos parte del todo escucha a tu cuerpo no lo descuides aunque seas luz entonces bueno, aquí aparte de la naturaleza la madre naturaleza este, siempre hago hincapié que también se puede referir a nuestra naturaleza, a nuestra esencia, a nuestra manera de ser, ¿okay? Y bueno, yo la verdad sí ya este, añoro un poquito la naturaleza de salir, no sé, a un parque acuático o al bosque, este, a la playa también me gusta, pero no soy tanto por el calor, <risa> pero de salir y gozar la naturaleza, ¿no? De estar ahí... Pernoctar en ese lugar y respirar el aire fresco y, no sé, un riachuelo, etcétera. Pero bueno, todavía no es el momento. Yo, para mí en lo personal, se supone que nos van a vacunar este, a mi grupo este, a finales de este mes, principios del próximo, Este, pues que ya sería esta semana que, que, que viene pero pues no veo claro, entonces yo creo que le va, va, va a ser una semana más tarde <ríe> va a ser a partir tal vez del 3 de mayo y este, entonces bueno yo creo que me tocaría la de Pfizer, es lo más factible y vamos eh, a esperarme otra vez hasta 42 días después, ¿no? entonces ya estaríamos en junio <ríe> y de ahí ya que toque unos 10 días adicionales con la de Pfizer, ¿no? Cada vacuna es diferente. Entonces, digamos, a mediados, fines de junio, muy probablemente ya esté vacunado. Y entonces ya tendré un poquito más de movilidad, aunque seguiré, este, pues, acatando, este, el usar el cubreboca, tener la sana distancia, la higiene y demás. Pero ya en un sentido personal, pues ya... ...podré abrazar a mis papás... ¿no? ...porque ellos también estarán vacunados... ...para entonces... Este ...y podré tener... ...tal vez... este, ...ahora sí que relaciones íntimas... ...que también he tenido en, en todo este tiempo... ...no... Este, ...entonces bueno... Eh, ...a lo que voy con la naturaleza... A, ...a mí en lo personal... ...me ayuda muchísimo estar... ...en la naturaleza... ...y conectarme con la naturaleza... ...llega un momento donde tal vez ya la plantita del departamento ya no te alcanza, ¿no? O el parque que está afuera, este, aunque sí es algo, pero pues ya llega un momento en que ya ansías realmente estar ahí tocar la arena o qué sé yo, el agua o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, este, yo lo que voy a hacer para estos días es una meditación y transportarme ¿no? a ese lugar de naturaleza y hacer una pequeña sanación, este porque también siento en mi caso personal que he descuidado un poquito mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí tratar de armonizar cosas. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, poder. Ahí nos está echando porras Miguelito, nos está diciendo, sí puedes. Y dice lo siguiente, Arcángel Miguel. En ti está el poder, tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Hay veces que el universo nos pasa una situación. Dices, ay, qué flojera, ¿no? No quería esto. Este, entonces, bueno, pero pues a veces hay cosas que tienen que ser. Yo no sé, por decir algo, pagar impuestos, ¿no? A nadie quiere, a nadie le gusta. Y más en este mes, este, bueno, son este, los pagos de impuestos aquí en México. Entonces, así que no, sí, sí puedes, a ver, ¿no? Rejúntale, búscale y hazle, ¿no? Entonces, este, bueno, pues el querer es poder. No sé, esto es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? No tiene que ir por el. Por una situación fiscal, pero hay veces donde no queremos o estamos como que aplazando algo, porque es algo que no nos agrada mucho, ¿no? Y se tiene que hacer, ¿no? Este, no sé, imper impermeabilizar el techo de la casa, por ejemplo, ¿no? Donde dices, ay, qué gastadera de dinero, pero si sí es algo necesario, <risa> antes de que empiece la temporada de lluvia, ¿no? Y ese dinero, pues mejor me lo gastaría en, no sé, un viaje o otra cosa. Porque pues no lo gozas como tal, pero pues tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere, es que tú puedes, ¿no? Y, este, haz, haz, haz lo, que, lo que tengas que hacer, pero tú puedes, tienes todas las capacidades para esta situación. Igual puede ser que sea una situación que tengas que resolver, ¿No? No sé, un conflicto familiar donde tal vez tengas que armonizar, no sé. Y donde te dicen los ángeles, tú puedes, ¿no? por algo está aquí esta experiencia. <coughs> Perdón, entonces no rehuirle al, al, a la experiencia, ¿no? Vivirla como tal. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice. Amistad, miren, coincide nuevamente con la primera carta entonces bueno este ya no voy a unar mucho porque es muy similar a la del arcángel chamuel ¿no? este pues valora las amistades eh, el tal vez hacer conciencia de que bueno no estamos solos en este mundo y que podemos contar con el apoyo y el cariño de nuestras amistades no por algo estas almas decidieron acompañarnos y no está de más el preguntar si alguien te puede apoyar, si te puede ayudar. este, No todo lo tienes que resolver sola o solo. ¿no? Y pues dar gracias por estas amistades. Este, pero bueno, en conjunto, pues nos están pidiendo no perder nuestro entusiasmo por la vida misma. ¿no? Y levantar nuestra vibración y realmente ser felices. Eh, la vuelvo a decir, la misión de todos es gozar la vida. Entonces, aunque nos adaptemos a la situación y estemos tal vez restringidos, gocemos del momento, gocemos de la vida con seguridad, con todo lo que implica, ¿no? Pero eso no deja de que la vida misma sea bella, ¿no? Tú mismo creas tu universo y creas tu realidad y bueno, pues esto ya pronto va a pasar, ¿no? Entonces bueno, creo que queda bastante completo Creo que no hay dudas Y como decía, voy a dejar abiertos los comentarios Son bienvenidos No tienen que dejar comentarios este, Agradezco mucho Son sobre todo muchas mujeres Que me dan las gracias este, Por mi tiempo Por los oráculos, etc No es necesario Lo hago con mucho amor este es uh, Más bien está pensado Lo de los comentarios con no sé, me gustaría que abriera un espacio para lecturas personales, que sí tendría que llegar a cobrar, por ejemplo, ¿no? O, no sé, cualquier comentario, pues, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. Cada vez que hago estas lecturas, este, me acuerdo de por lo menos 10 a 20 personas que, bueno, pues son... Las que han dejado comentarios, las que han estado desde un principio activas, este, ya son varios años. Entonces, bueno, a cada uno de ustedes en especial, de estas 20 personas, les mando un abrazo de luz. No voy a mencionar nombres. Y también a todos los demás este, y los que son nuevos, pues bienvenidos a este canal. Hago estos videos con mucho amor y me da cada vez gusto cuando la gente los comparte para esparcir la luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.